Ya han dicho quién soy, soy Begoña, Begoña Fraire. Eh, ¿Cómo estoy aquí? No lo sé. Es una, es una cosa que llegas, y me remito a las palabras que ha dicho Erwan: eh, llegas por ti mismo y por tu actitud en la vida. Y, y creo que poco a poco son cosas que vas eh, poniéndote como escalones y vas superando sin saber. Eso de que os rodeen, que os den una carta y que os digan estos van a ser vuestros pasos, eso es mentira. Cada día es un reto nuevo, cada día es una fórmula nueva y te tienes que ir reinventando. Eh, yo empiezo en esto tarde. Yo tengo otro primer trabajo antes, empiezo con 28 años. Supongo que por mi pasión en la gastronomía, me suele más de lo mismo, pero eh, en mi pasión por la gastronomía siempre fue eh, comer bien, alimentarme bien. Eh, mi, mi, mi casa se hacía todo a, alrededor de la mesa, que es algo que, que yo creo que es importante además, ¿no? que, que la comida no solamente es hacer comida, no es lo que hacemos vivir a los demás con esa comida y es una cosa que, que para mí creo que es un trabajo completamente a, a explorar y a explotar y, ¿no? eh, esas experiencias que, que transmitimos al comenzar con los olores, con los sabores, con, con la persona que se ha lado, con el cuadro que está viendo, eh, eh, es, es básico. ¿no? Entonces, eh, acabé aquí yo creo que por ello, ¿no? abrí una cafetería muy pequeña hace ya 12 años sin saber lo que cocinaba en mi casa. <risa> y bueno, un poco, un poco me río además porque si lo pienso ahora pues imagínate, ¿no? O sea, ¿dónde iba? <risa> pero, pero oye, aquí estoy. Y, y bueno, la, la cafetería muy bien, empezó muy bien, pero a mí siempre el cuerpo me, me pedía más, me meto en un catering. Empezamos a hacer eh, caterings eh, enormes para a muchísima gente, era algo que se me iba en las manos, nada, nada perfeccionista, nada meticuloso, a mí me faltaba más, ¿no? Y, y, y decido, eh, decido formarme en, en, en el eh, con, Previamente había estado en el Basque Center, arriba, un año y medio, y, y decidido terminar y, o empezar, porque son dos universidades completamente distintas, nada que ver, eh, y, y que me den unas buenas bases. Y elijo a, a, por supuesto, a un colombiano y no tengo ninguna duda para ello. Y no estoy vendiendo nada, ¿eh? O sea, no es algo que... Es que es cuando cuando eres una forma de ser tienes que elegir las cosas que son como tú, ¿no? Y, y yo creo que, que, que lo que me dieron aquí fueron muchísimas bases eh, en, en todo, en la suerte, en todo, y, y, y, y un crecimiento, y una, unas técnicas y una forma de actuar en la cocina que, que dime, dime cómo te mueves y te diré quién eres, ¿no? o sea, nada que ver, o sea, parece que todo vale, pero en absoluto, nada vale. En la cocina debe ser todo milimétrico, todo perfecto, y, y aquí lo hacen, no y, y bueno, y a partir de que termine mi formación a aquí, he de, decidido darle un cambio a, a todo lo que estaba haciendo hasta el momento, y, y primero lo que tenía lo, lo convierto en, en algo parecido a lo que tengo, y hace dos años, ya casi, que, que cojo un local de la calle de Ayala y abro de timo. Con otra madurez, con otra forma de, de hacer las cosas, con otra forma de pensar, con, con muchísima más eh, formación en, en todos los ámbitos, no solamente en la, en la, en la cocina y decidimos hacer etimo eh, que, es, una cosa que, que está, es un restaurante que está basado en, en el origen de, de todo. O sea, nuestra primera parte es el productor y continuamos hacia la receta. Yo no creo en una receta sin un buen ingrediente. O sea, es, una, es una cosa que, que la llevo muy, muy en mi ADN ¿no? y, y hasta el momento luchando luchando en étimo. En y espero que por mucho tiempo. no recuerdo la segunda pregunta que me hiciste. El, el, el profesional que trabaja contigo, ¿qué esperas? ¿Alguien que estar en la cocina contigo con esta presión? Lo de que esperamos todo eso está mal, ¿no? Bueno. <risa> ¿Qué esperamos? Pues mira, eh, me remito otra vez a, a palabras que ha he dicho el Wang antes porque me he sentido muy identificada con él en mi día a día. ¿no? Podéis tener todo el conocimiento del mundo Podéis ser magníficos en... Me aquí, perdona, ¿me si sí para la voz? Sí, una... sí, sí. ¿Más alto? Sí. Yo creo que estoy gritando. <risa> <risa> Perdóname, hace se sí. sí. que estoy gritando. Sí, sí, <risa> sí. Bueno, sí. bueno, estoy bien sí. centrada. Eh, eh, lo que os decía, podéis tener todo el conocimiento del mundo, todas las habilidades. Eh, eh, prefiero una persona que tenga actitud. No, no me preguntéis... ¿Por qué? Os lo podría decir. El que tiene conocimientos, habilidades, eh, sabe de todo, no va a aprender nada más. No lo necesito, porque es que yo estoy aprendiendo todos los días. Yo, Begoña, que es la fundadora, o me veáis como queráis, ¿no? O sea, que soy la fundadora, que soy la chef, que soy la que me he metido en todo este veneno general yo sola, yo quiero aprender todos los días. O sea, yo quiero tener actitud proactiva, quiero seguir pudiendo aprender del último que llega o del primero. Eso es lo que yo quiero, coña Quiero mantener la ilusión. La cocina es un estilo de vida. Aquí no podemos venir a hacer ocho horas. Esto es para continuar y continuar y continuar y que cada día crezcamos juntos. Entonces, es que me den actitud.